las calles y plazas de san pedro alcántara se van a convertir en escenario desde el próximo viernes 16 de agosto hasta el 31 de las seis veladas dinner y music que contarán con las actuaciones del artista local la negra maite el teniente de alcalde sanpedreño javier garcía ha presentado esta nueva iniciativa cultural y de ocio acompañado de la concejala de políticas activa begoña rueda y de la cantante y ha subrayado que con este evento buscamos dinamizar el centro para que repercuta en la actividad empresarial y comercial de la zona. Es un nuevo concepto de veladas al que queremos dar continuidad, ha señalado el Edil, quien ha puesto el acento en el que objetivo es que enriquezca los espacios urbanos como lugares de encuentro más amables. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa de la atención de la alcaldía, donde me acompaña mi compañera, es decir, la concejala de políticas sociales de Goñarrueda y bueno, y nuestra artista, ¿no? Aquí la Maite, pues, ¿cómo se llama? La Negra Maite, que bueno, pues entre otras virtudes destacables, tiene el hecho de que es de San Pedro por los cuatro costados y fundamentalmente también recordar que la pasada feria de San Pedro del año 2018 fue la pregonera y dentro de la programación, dentro de la programación de eventos culturales y de fiestas que se plantean para este año 2019, pues queríamos contar pues con. que nos pudiese deleitar, que pudiésemos disfrutar con sus actuaciones. Pues consideramos que estamos hablando, ella va a ser la protagonista de la rueda de prensa, yo simplemente voy a hacer la introducción, estamos hablando de una gran artista. Es decir, lo demostró en el pregón y por lo que conozco y por lo que me cuentan es una gran artista, además llena de, de arte y, si, y simpatía por los cuatro costados. Y hay que decir que, que una propuesta donde estamos intentando crear un, un nuevo concepto que se llama Veladas de Agosto, donde lo que se está buscando es mmm, dinamizar... El centro de San Pedro de Alcántara y fundamentalmente también que repercuta en lo que es la actividad empresarial y comercial. Se ha creado las veladas de agosto con un modelo que es Dinner and Music, en inglés, Dinner and Music, donde se busca en un horario de 10 de la noche a 12 pues amenizar que todos los establecimientos, todos los restaurantes, todas las cafeterías, ...todos los lugares de restauración puedan tener también pues, un valor añadido... ...un centro de interés pues, con las actuaciones extra-negras Maite y compañía. ¿no? Decir que mmm, va a mezclar distintos estilos de música, que ya explicará ahora... ...y decir que, que nosotros como novedad también lo que buscamos es seis veladas... ...en seis lugares, en seis emplazamientos distintos de San Pedro de Alcántara... ...porque consideramos que, lógicamente, podemos pensar que el centro es la Plaza de la Iglesia... ...que el centro es Marqués del Duero, pero también hay otros lugares en San Pedro de Alcántara... ...donde se fomenta la restauración, donde son lugares donde se concentran... Eh, ...muchos vecinos y mucho, muchas personas que nos visitan... ...y lógicamente para nosotros eh, lo que intentamos es dinamizar... ...y sobre todo impulsar todos estos lugares... ...nuestra intención eh, este primer año con las veladas... ...es poder continuar en el tiempo, en el próximo año... ...y sobre todo que la programación se enriquezca... ...donde los espacios abiertos, los espacios urbanos... ...sean lugares de encuentro, de disfrute... ...y sobre todo lugares donde realmente es más amable... ...el vivir en San Pedro de Alcántara... ...y disfrutar de San Pedro de Alcántara... ...decir finalmente... ...que esos cinco o seis lugares... ...van a ser Marqués del Duero... ...viernes 16 de agosto... ...sábado 17 de agosto en la Plaza de Istán... ...jueves 22 de agosto en Guadalcántara... ...viernes 23 de agosto en Paseo Robledano... ...jueves 29 de agosto en la Plaza de los Pajaritos... ...y sábado 31 de agosto en Marqués del Duero... Si ...tengo que repetir... he muy rápido... ...repetimos, 16 de agosto, que es el primero... ...este viernes, Marqués del Duero... ...17 de agosto, Plaza Distán... ...22 de agosto, Guadalcántara... ...23 de agosto, Pasaje Robledano... ...29 de agosto, Plaza de los Pajaritos... ...y 31 de agosto, Marqués del Duero... ...decir finalmente, antes de que Begoña... ...si quiere decir algo... ...y especialmente ella, que es la gran protagonista... ...decir que queremos invitar... ...a todos los vecinos... ...de San Pedro, de Marbella, de, de Nueva Andalucía, de La Chapa... ...y por supuesto de los núcleos poblacionales... ...de las localidades que tenemos cercanas... Benavir, Iztán, Fujirola, Estepona, Manilva... ...pues consideramos que realmente... ...tenemos la oportunidad de conjugar... ...lo que es disfrutar de nuestra gastronomía... ...pues con el arte de Maite ...y decir que, como decía anteriormente... ...que nuestra intención es crear una programación, diseñar una programación rica en eventos y sobre todo que realmente yo me quedaría con algo importante, de calidad. De calidad porque creo que, que es fundamental que realicemos eventos, pero especialmente que sean de calidad. Sí, que el, el jueves 22 en la zona de Guadalcántara, pero el, en la calle Ávila. Y el sábado 31 en Marqués de Duero, pero en la zona de Calle Nueva. Y nada, pues nos vemos el viernes 16 para escuchar a la Negra Maite sí. y, y además de, de podernos tomar unas tapitas en cualquiera de los restaurantes de alrededores Un detalle importante antes de dejarle la palabra a ella y sobre todo que se explaye, es decir que, que el tema del horario de 22 a 12 de la noche es también porque intentamos conjugar lo que es eh, la actividad de los eventos pues también muchas veces con el descanso de, de los vecinos porque lógicamente si hacemos actividades y a su vez están generando molestia a, a los vecinos del entorno pues lógicamente no conseguiríamos el resultado que es que los vecinos y todos aquellos que disfrutan del espectáculo de las veladas de agosto pues realmente mmm, puedan disfrutar todos los que descansan y los que vienen a, al evento entonces ya sin más cedo la palabra al artista en mayúscula <risa> bueno. <risa> bueno, muchísimas gracias a los dos por tanto <risa> tanto que me habéis dicho eh, y bueno decir solamente que estoy muy, muy contenta y agradecida también de, de poder hacer estas actuaciones y, y nada eh, intentaré ofrecerlo un poquito de lo que hacemos normalmente en los sitios que a veces pues mm, o sea dar un poquito a, a los establecimientos de aquí de, de san pedro algunos eh, que contratan también eh, de vez en cuando a, a músicos en directo y que ofrecen pues que el ayuntamiento ofrezca también un poquito a ellos esto de vuelta pues pues también muy bueno, aunque me ha tocado en, en suerte esta vez a mí. Espero que haga, hagáis muchos eventos como esto para tantos músicos que, que somos en la Costa del Sol. Y nada, eh, tengo el placer de, de contarte esta vez con, bueno, con mi pareja, que normalmente me acompaña, que es por eso lo de La Negra Maite and, and Company o, o en compañía, eh, porque él nunca quiere salir en el, en el cartel. ¡Ja, <risa> Pero esta vez también voy a contar en eh, varios días con, con otro, otro músico que se llama Javier Flores, que es de Marbella, y, otro, y otros dos también que vendrán otros días. O sea, haremos eh, diferentes eh, conciertos para que no sea tampoco eh, muy monótono, ¿no? que siempre sea lo mismo. Haremos bastante músicas diferentes y serán también roberto cantero que es un saxofonista buenísimo de málaga y también andrés martínez que me acompaña también al, al piano y también canta un poco conmigo así que ahora habrá un poquito de variedad en en, las diferentes, en los diferentes días y nada contenta de pues, dar esta, este pequeño conciertito será será ameno será eh, poquito así ¿no? no no no haremos tampoco que no se preocupen los vecinos que quieran dormir porque no no la música nunca es ruido de todas maneras sí. yo siempre lo digo y bueno va a ser una eso como una velada eh, de verano para disfrutar de la música de todos los estilos desde el de los clásicos estándar hasta los un poquito actuales no y haremos un poquito de todo de música internacional porque tenemos un, eh, nuestra costa así lo lo merece, ¿no? Que haya de todo y música nacional, por supuesto, y de mi de mis coplas, a mi estilo y, sí. y bueno nada más decir que estoy contenta. Eh, muchísimas gracias a la, tapita, a la delegación. La, la tapita, ¿no? Hombre, una ¿Qué? tapita habrá no, entre. No, no, no. <risa> Me darán, digo yo, ¿no? No, no tengo una tapita ahora, una muestra. Una muestra. Ah, bueno, bueno, no, no, vamos a dejarlo todo <risa> para, el, para el viernes. Vamos a empezar con Arráncate, con buen pie. <risa> y nada son plazas también que, que tengo ilusión también de estar allí porque de joven también he estado bueno de joven soy joven todavía <risa> pero que de jovencita pues he disfrutado mucho de las plazas donde eh, por ejemplo en la plaza de los pajaritos no hay plazas nuevas también que, que son de muy recientes pero hay plazas emblemáticas como la de los, los pajaritos que que pues son eh, donde yo me he divertido muchísimo de, de más jovencita, o mis comienzos de salir, ¿no? Así que, bueno, muy contenta y muy agradecida, y nada, espero que, que lo disfruten todos, y, y eso, y ahí estaremos. Y estaremos contigo. Muchas gracias.